Como este video ha tenido mucho apoyo Vamos hoy a traerles algunos consejos para triunfar en el mundial de Rusia 2018 Igual, en fútbol y gratis, bueno, que a veces toca apagado, pero ahí vamos mejorando. Cuando mi nieto sea presidente, fútbol gratis y mundial, para todos Eso es lo que yo decir. Me insultan a los jugadores a la familia de los jugadores por último hasta a mí me insultan eso no se hace hay que ser buen ganador y buen perdedor ¿qué? ¿qué no es? ¿Que no está más así? ¿acen ni chile, ni palo, ni pelo, ni colombia ¿Y me está? ¡ahí estamos! ¡vamos con! Sobre nietos, primos noles, como les dice de, de, de mi nieto y pues aquí yo quiero caer bien hondo y hablar de que el mundial es una verdadera fiesta por eso como decía mi, mi amiga, compañera de lucha Ángela pues es cada cuatro años, yo pues recuerdo no recuerdo tanto por eso voy a ver aquí en el móvil la historia de los mundiales que empezaron en 1930 les voy diciendo mundial 1930 Uruguay mundial 1934 Italia Híjole. mundial 1938 Francia mundial 1900 y... 1942 y 1946 no se disputó. Y ahí en 1950 fue en Brasil. ¿eh? 1954 en Suiza. 1958 en Suecia. Suecia. 1958 en Suecia. En 1962 en Chile, caramba, bien, bien. En 1976 en Inglaterra, atentos. En 1970 México. En 1974 Alemania. 1978 Argentina. ¡Qué, qué molestas. Dejo de continuar, estoy saliendo a YouTube. 1978 Argentina, no sé si ya lo dije me interrumpen por aquí. En el 1982 España, es donde actualmente vivo, y vendía a la Sevilla. No sé. En el Mundial 1986 México, ahí lo veo. Ah, Diego Armando, ahí. Siempre, hermano, pero hermano, hermano. Te digo porque es primo, también es su primo, nos lo a cenar. En el 1990, Italia. En el 94, Estados Unidos. Esto ya son de mi época, yo soy una abuela joven todavía. 1998, Francia. Mundial 2002, Corea del Sur y Japón. Mundial 2006, Alemania. Mundial 2010, Sudáfrica, donde España va a yo. Este. Mundial 2014 Brasil. Mundial 2018 Rusia. Y les adelanto. Mundial 2022 Qatar Y mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá. Carajo, ese es el nuestro. Vamos cuadro de alto. Vamos, vamos a ganar. O bueno, pues, ah, podemos armar una selección de primos y competirles. Tenemos tiempo y que preparar. Uh -huh. uh -huh. Número no, 4, el fútbol te emociona. Y se viene el gol... Y se viene el gol... En fin, sobre nietos, primos, dolis, Qué lindo, ¿no? Recibir su apoyo No olviden de dejarle like al video En los comentarios dejarme su predicción ¿Quién ganará el mundial? Ya están en semifinales ¿Quién será? Bélgica, Inglaterra Croacia Oh, ¿Cuál es el otro que se me olvida? Que de que se me olvida sale campeón en la tierra. ¡Qué miedito, qué miedito! Vamos a ver qué pasa más nuevito. Cuídense mucho, pórtense bien, disfruten del mundial y de la vida. ¡Chao, chao! ¡Hasta puntito!